Y lo he dicho, bienvenidos a todos, esto es The Cycle, ok, es un FPS, ¿vale? Es un multijugador básicamente online en el que nos adentramos en un planeta, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito lo que he estado yo viendo. Aquí es donde puedes comprar el pase de batalla, que es lo primero que quiero ver con vosotros. ahí se llama pase fortuna. Llevan tres temporadas, he ¿eh? llegado de descubrir el juego, así que vamos a ver cómo, cómo funciona la cosa, ¿ok? Así que nada. Vamos a comprar, ¿vale? El acceso a nivel oro. Ahí está, 950 y compramos, ok. Desde aquí muchas gracias a Kay Mailer por darme la pasta básicamente para hacerlo. <risa> Chaleco de streamer, ojo, eh. máxima audiencia, que chera. Guante de streamer, calzado de streamer, luego lo pondremos. Cosméticos... Nos han dado 50 de Aurum, está guay. Un bate nos han dado de melee. Calzado de streamer... Está guay esto, eh. Y el nivel 100 será esto, vale, que, que no sale. O sea, será una, una skin super tocha o algo. La, la nave y tal... La chaquetilla... Vale. Así que nada, esto es lo del pase de batalla, vale. Aquí están las clasificaciones. Que creo que simplemente hay eh, clasificaciones en plan en escuadrones vale porque a dúo y en normal de momento creo que no hay, no hay datos. ahí vale, tengo el rango C y eso que no he ninguna aún. ¿Qué más hay aquí? Aquí tenéis la bandeja de entrada por pues si llega algún mensaje en plan de tenéis alguna recompensa o algo, como a mí, por ejemplo, que tenía el paquete este de, de inicio y tal, que es donde me ha venido el Veteran's Memento, que es el cuchillardo. No. Pues eso, chavales, actualmente hay tres facciones, Ika, Korodev y Osiris. Okay, cada facción nos va a dar un tipo de arma Y un tipo de habilidad diferente Con lo cual eh, Cada vez que empezamos una partida eh, sale, Nos sale un menú Y en el cual podemos elegir Con qué facción queremos ir en esta partida en particular okay? Entonces la, la experiencia que ganemos La ganaremos para una facción en concreto Con la cual subiremos de nivel Y tenemos acceso a mejores armas Y mejores habilidades Luego en el bar tenemos las misiones que son pues eso, misiones que nos van a dar en el juego para darnos diferentes experiencias y tal y diferentes recompensas, ¿no? En esta tienda es la tienda típica de, de gástate la pasta en Aurum que es la moneda, ¿vale? ahí lo tenéis. <ríe> y comparte todas estas cosas que están súper chulas okay, siempre. En esta Bins se puede cambiar lo que es el lado ¿vale? lo que es lo que es el Ahí el equipamiento no que tenéis, siempre, vuestro. Y poco más, un poco más. Y esto es el hub, ¿vale? Se supone que esto tenía que estar petado de gente, pero no sé por qué no. Y nada, al final, como ya podéis observar, eh, hicieron un parche, metieron un update y ya se podía estar con la gente en el lobby y estáis viendo aquí al tío bugueado este. Que me quede viéndole y tal, y eso. Esa gente que veis quieta ahí, son gente que está esperando la partida, lo que sea, y luego hay gente moviéndose no sé, por ahí. Está muy muy bien, ¿eh? Ahí está. Así que lo dicho, vamos a jugar una partida, vamos a probarlo. Vamos a venir por aquí, y voy a probar una, una en un jugador, y luego nos vamos a meter en una en clasificatoria de escuadrón, ¿vale? Lo bueno de esto es que podéis aceptarla, esto ya está. Vale, ¿cuál es la cuestión aquí? Es eh, hacer contratos que nos darán cuando bajemos al planeta, ¿vale? Que está allí, como podéis observar y lo dicho nos van a dar contratitos vamos a hacer misiones como quien diría y eso nos va a dar puntos con los que podemos comprarnos las armas que tenemos en el lado para saldremos simplemente con una pistola y antes de que hay un tiempo límite en el que el planeta se llena de una tormenta en la que tenemos que escapar entonces llega la nave y te tienes que escapar y el rollo es farmear todo lo que puedas y de mientras pues puedes matar a todos los enemigos que quieras Y eso, ya el juego es gratuito para todo el mundo, ¿vale? Lo buscáis de Cycle en la Epic Store y ya está. Básicamente. Ok, aquí básicamente creo que salen los mejores de la partida anterior o nuestra o algo así. No, no lo tengo muy claro, ¿eh? Os <ríe> pues lo juro. Y toda esta gente va a ser enemigo. <risa> <risa> y lo dicho, maestro de los pincos superiores, yo creo que son los dos mejores de la partida, en plan de el primero y el segundo, no estoy seguro. Así que nada, chavales, con esto os voy a dejar, eh, ya sabéis, suscribiros al canal, dejad vuestra si os ha gustado este vídeo, este tutorial que he intentado hacer un poco a lo loco, pero bueno, yo creo que ha salido bien, yo creo que más o menos entiende la funcionalidad del juego y tal, y cómo jugarlo y todo eso, y lo dicho, hasta el siguiente vídeo. Déjate cabrón. Operator expiration averted. Déjate cabrón, toma mi cuchillo, toma mi cuchillo. Bounty Claimed. Puta. te va ¿Cómo está el otro, tío? Vale.